Biografía de Daniel Santos, músico puertorriqueño. Daniel Doroteo de los Santos, Betancourt, Santurce, Puerto Rico, 6 de junio de 1916, Ocala, Florida, 27 de noviembre de 1992, más conocido como Daniel Santos, fue un músico puertorriqueño, considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales como el bolero, la guaracha y la guajira. Se le conocía como el jefe y el inquieto Anacovero. Daniel nació en Santurce, barrio de San Juan, Puerto Rico, el 6 de junio de 1916. Era hijo de dos humildes trabajadores, Rosendo de los Santos y María Betancourt. Tenía tres hermanas. Siendo un niño, aún, se dedicó a hacer limpiabotas y en 1927 se trasladó con su familia a Brooklyn. Inicios. En 1930, con 14 años, se unió al trío lírico luego de que lo oyeron cantar en las calles, donde trabajaba en oficios varios. Debutó en el tío el 14 de septiembre actuando en el bar Los Chilenos. En 1938, mientras trabajaba en un casino de Manhattan, cantó el tema Amor Perdido, sin saber que su compositor, Pedro Flores, estaba entre el público. A Flores le encantó la interpretación e invitó a Daniel a unirse a su grupo, el Cuarteto Flores. <música> Servicio Militar. En 1941 a los demás puertorriqueños fueron enviados por el ejército de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, entonces Daniel grabó uno de los grandes éxitos, Despedida, la cual fue compuesta por Pedro Flores, donde cuenta la historia de un recluta firme que tuvo que dejar, dejar a su novia y a su madre enferma. La misma canción fue prohibida en la radio, excepto en discos, gramófonos, discos de vinilo, discos de acetato y discos de LP, ya que creaba conciencia. En la ciudadanía ya los muchos no quisieron participar en el conflicto bélico con la incertidumbre de su retorno. Daniel sufrió el mismo drama que el joven de la canción al saber que fue reclutado firme. Después de la guerra, él se hizo partidario del Partido Nacionalista de Puerto Rico de Don Pedro Albizu Campos, que propugnaba por la independencia de Puerto Rico de los norteamericanos. Incluso grabó junto a Pedro Ortiz Dávila. Dávila un disco de corte nacionalista con temas como Patriotas, la lucha por la independencia de Puerto Rico y Yankee, Wuhan. Este tipo de actitudes le acarrearía problemas con el FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Luego de pasar una depresión muy fuerte, se unió a la inmortal Sonora Matancera, realizando grabaciones con este conjunto entre 1948 y 1953, actuando en dos películas, El Ángel Caído 1948 y Ríos del Caribe 1950, haciendo la famosa a nivel mundial, con la sonora ganó mucha fama y fortuna a la vez que decidió una vida desordenada envuelta en placeres, licor y prostitutas, tuvo 12 hijos con distintas mujeres y además estuvo encarcelado en Cuba, Ecuador y República Dominicana, acusado a veces de posesión de marihuana, se dice que tenía receta médica para consumir este producto. En la década de los 50 fue el vocalista del grupo Los Jóvenes del Cayo, también compuso la canción Sierra Maestra, la cual fue adoptada por Fidel Castro como un himno de su movimiento. En un programa de televisión dedicado exclusivamente a él, Santos contó una anécdota, en una ocasión había tratado de suicidarse. Quería imitar a la poetisa argentina Alfonsina Sterni, quien entró caminando en el mar hasta ahogarse, como se escribe en la canción Alfonsina y el mar. Pero cuando Santos sintió que no podía respirar, se arrepintió y salió corriendo del agua. años 1960. Durante los años 60, su música se hizo muy popular en todo el Caribe. Fue tanto a su popularidad en Medellín, que tanto él como Orlando Contreras fueron proclamados los jefes por los clientes de los bares del centro de esa ciudad. Durante sus últimos años de vida realizó algunas giras por Latinoamérica y grabó con Johnny Pacheco y el conjunto clásico. Cantó junto a esto la la canción Joven contra Viejo. Murió en su rancho de Ocala, Florida, el 27 de noviembre de 1992 y fue enterrado en el cementerio de Santa María Magdalena de Pasis en el Viejo San Juan, cerca de las tumbas del compositor Pedro Flores y del caudillo nacionalista Don Pedro Albizu Campos. Su tumba fue abierta en 2001 para enterrar al también cantante, Yayo el Indio. Su particular estilo de interpretación influyó en cantantes como Charlie Figueroa, Tito Cortés y Tony del Mar. En 1976 el escritor venezolano Salvador Carmendia publicó el relato del inquieto Anacoero que se ató unos escándalos en su país por parte de, del bloque de prensa venezolano que anunció el cuento por el uso de palabras o cenas. Hoy en día se considera que este relato es uno de los mejores del escritor y suele aparecer en las antologías. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.